Unidas Podemos por COIN ha informado de las mociones... ...que llevaron al último pleno y que fueron aprobadas... ...entre ellas el rechazo a la presa de Cerro Blanco... ...que supone presentar alegaciones al plan hidrológico... ...e instar a la protección del río Guadalhorce... ...asimismo ha lamentado la aprobación... ...en el pleno del Ayuntamiento de Málaga... ...del proyecto como medida contra la sequía en la capital... ...y ha anunciado que presentará medidas... ...de eficiencia del uso del agua. Nuestra postura en este sentido siempre ha sido...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 cediendo en cuanto a violencia machista e igualdad de género. También se aprobó la ampliación de carriles bici en COIN como apuesta por la sostenibilidad. Al mismo tiempo, Unidas Podemos ha criticado la subida de los precios de la luz, el gas y el combustible como consecuencia del sistema comercial y no de la guerra. La responsabilidad principal es de los gobernantes que no son capaces de intervenir y regular los precios ni capaces de crear una empresa pública de energía más necesaria ahora que nunca.